Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a hablar nuevamente del equipo de la semana Y es que estamos a poco más de 25 horas de que termine este evento Y se renueve Pero este, quiero mostrarles algo interesante Bueno, interesante al menos para mí Y es que tengo nada más que 21.256 puntos del equipo de la semana eh, Puntos más que necesarios para sacar este mes de mayo eh, tres puntos de jugador del mes y con ello pues sacar a mi segundo jugador del mes mi primer jugador del mes fue Mohamed Salah este jugador que eh, estuvo en el equipo de la semana de, del mes de febrero eh, pues logré obtenerlo gracias a que junté los tres puntos del el mes de febrero y ahora pues voy nuevamente por esos tres puntos o, o cuatro quizás así que vamos a darle voy a reclamar primero a todos los jugadores Reserva plata. Estos jugadores, este, pues desde de siempre han, han costado eh, 50 puntos del equipo de la semana y listo. Como les dije, estos jugadores, este, pues han costado siempre 50 puntos del equipo de la semana. Para reclamar a todos ellos, pues son necesario eh, 300 puntos del equipo de la semana y pues ahora iremos con los oros de reserva y este sería mi último jugador oro de reserva a reclamar ya que pues tuve la suerte que me saliera en uno de los juegos de habilidad este jugador eh, de nombre hack así que pues no ya esta vez no lo voy a reclamar no, no va a ser necesario y estos jugadores oro de, de reserva siempre han costado 150 puntos del equipo de la semana y para reclamar a todos ellos eh, pues son necesarios eh, tener eh, 900 puntos del equipo de la semana Ahora pues pasaré a reclamar a los jugadores oro titulares. Los jugadores eh, que van de media 78 a 79. Y los cuales me van a servir bastante ya que los voy a estar usando para a completar las, las plantillas de SBC de los jugadores de, de icono. Y pues con ello voy a obtener pues algunos millones de monedas. Ese sería mi último jugador a reclamar eh, oro de... Oro titular, perdón, del equipo de la semana. Esos jugadores este, pues tienen un costo que varía un poco. Eh, nunca son, es nunca el mismo costo. Eh, todo depende de su media. Pero van más o menos de 650 puntos del equipo de la semana a 700 puntos del equipo de la semana. Y pues en esta ocasión para reclamar a todos ellos, eh, tuve que dar 3,350 puntos del equipo de la semana. Ya por último pues queda nada más escoger a un élite titular eh, les recomiendo que siempre sea el élite que tenga más co menor costo perdón en, en, en puntos en esta ocasión este está gaye y está delight voy a, a irme por delight ya que es un jugador de eh, holandés y pues me puede servir para para el camino de, de gulit y pues está lo estarlo mejorando un poco más ahí lo tenemos ya entonces, este, para recapitular, eh, reclamé ya a todos los jugadores plata, eh, me gasté 300 puntos del equipo de la semana, los oro eh, reserva me gasté de 900 puntos y por los oro titulares pues me gasté en esta ocasión 3.350 puntos y ya por último el jugador élite del equipo de la semana, eh, pues me gasté 2.300 puntos del equipo de la semana. En total eh, se me fueron 6.850 puntos del equipo a la semana Pero pues ya con ellos voy a reclamar la primera recompensa Que son 50 puntos del equipo a la semana Entonces ya pues ahí me están regresando 50 puntos Y en la segunda recompensa que, es, es, que se obtiene por haber reclamado a todos los jugadores oro reserva me van a dar eh, 10 mil monedas y 100 puntos del equipo de la semana. Ya, ya, ya recuperé 150 puntos. Y después, pues, por los 5 horas titulares, eh, nos van a dar, me van a dar 250 mil monedas y 200 puntos del equipo de la semana. Así que, eh, pues, ahí van ya 350 puntos del equipo de la semana que voy recuperando y por último por haber este reclamado eh, jugador élite pues obtengo eh, mi primer punto de jugador del mes de mayo en esta ocasión este van a ser pues igual cuatro semanas por lo general tiempo son cuatro semanas creo que nomás ha sido un mes donde donde hemos tenido eh, cinco semanas del equipo de la semana y pues ahí está ya tengo ya a, a, mi, a mi primer punto de, de jugador del mes de mayo yo creo que con los puntos que tengo fácil voy a llegar a, a reclamar los tres puntos de jugador del mes o quizás este pues consiga hasta cuatro ya con ellos veré este si este reclamo pues al jugador del mes todo depende de la posición y jugador que sea o bien pues yo creo que me voy a ir por las por las monedas Reclamaría, lo reclamaría dos veces para llevarme los 5 millones y pues tal vez este reclame los refuerzos de habilidad. Por último les voy a estar dejando este el link de mi video anterior de, de, del equipo de la semana para que vean la información más completa y estén, eh, y estén enterados de cuántos puntos son necesarios para reclamar este, los 3 puntos de jugador del mes y con ello tengan la oportunidad de llevarse a un jugador del mes o bien alguna de las otras recompensas. Bueno, pues hasta aquí sería el video, espero que les haya gustado y que les sirva. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y por favor no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video. Adiós.